Jugar con diferentes profundidades de campo, podemos realizar diferentes efectos creativos y esto se lo logra con la herramienta de trazado de desenfoque. Bienvenidos. Para entender mejor nuestro trabajo me voy al panel de capas. Tengo sobre una capa, sobre una máscara de capa específicamente a la señorita y el fondo que ves es el fondo que está por detrás de ella en una nueva capa. Vamos a trabajar sobre este fondo, así que nos vamos a ir a filtro galería de filtros y vamos a poner el pad blur una vez que estamos aquí adentro por defecto se nos va a generar o se nos va a crear esta línea de trazado Con desde una esquina clic y arrastrar podemos crear cualquier tipo de desenfoque en la misma pero yo lo voy a borrar con la tecla de delete voy a trabajar de manera directa en la parte de atrás del auto dando un clic para generar un punto de enfoque y otro clic si lo sueltas va a empezar a crear ese tipo de goma elástica o de desenfoque lo que voy a hacer es esto mira doble clic aquí para que se genere un segmento recto al dar doble clic se ha generado esta línea roja en los dos extremos sin embargo desde la mitad voy a hacer esto voy a darle la curvatura al auto desde aquí con clic y arrastrar voy a alargar un poco más esa curvatura y este segmento rojo con clic y arrastrar lo voy a poner hacia abajo Mira, si lo haces más largo tiene más desenfoque, menos largo, menos desenfoque. Asimismo desde la mitad puedes eh, hacer un poco más curveado también esta opción que está aquí. Y en la velocidad le puedes cambiar la que quieras o simplemente poder conservar la opción que dice eh, un desenfoque básico. Vamos a dar clic en OK y esperar unos segundos para que se cargue nuestro, eh, eh, para que se cargue nuestro efecto. Una vez que se ha cargado nuestro efecto, pues mira cómo lo tienes, bastante interesante. Para rematarlo, como me gusta a mí decirlo, me voy a, sobre el panel de capas, voy a crear una capa de ajuste de degradado. Voy a cambiar de degradado lo que está por aquí. Voy a dar un clic en OK. Y en modo de fusión, vamos a poner una opción que dice Vivid Light en inglés. Para que puedas generar quizás ese tipo de efectos. Bajarle un poco más la opacidad. Y sobre la capa donde está la señorita totalmente suelta aquí en esta capa podemos elegir otro tipo de modo de fusión para que nos quede realmente espectacular déjanos tu comentario suscríbete a mi canal y te tomaré lista en la siguiente lección